Muy buenas, en este punto comenzamos Valladolid Dialoga, programa mensual del 8 Valladolid junto con la COE. Lo que vamos a hacer es hablar de las medidas restrictivas y de lo que han traído consigo. Muchos empleos están en riesgo, una situación realmente dramática la que se está viviendo en muchos sectores de nuestra ...ciudad, vamos a comentar a continuación... ...de nuestra ciudad, de nuestra comunidad por supuesto... ...pero vamos a hablar de lo nuestro... ...estamos en Valladolid Dialoga... ...y vamos a hablar de lo que a criterio... ...de algunos de los profesionales de estos sectores... ...se debería de haber hecho... ...o qué es lo que se está haciendo... ...que no está siendo parte de la solución... ...y sobre todo, qué se debe hacer... ...qué se pide a la Junta de Castilla y León... ...para que este problema que ha venido en 2020 no acabe con gran parte de algunos de estos sectores. Esto es Valle de Dialoga, y comenzamos. Estamos teniendo pues, enormes dificultades en lo que es la campaña de juguetes, donde la venta es nula porque la sección está cerrado, y en la campaña de adornos y decoración de Navidad, pues exactamente lo mismo, es otra sección que está cerrada, con lo cual no estamos teniendo ventas. La situación es, es, es dramática. El principal objetivo de la compañía ha sido potenciar eh, la seguridad, eh, las medidas de seguridad para garantizar eh, la salud tanto de nuestros trabajadores como de, de nuestros clientes. Realizamos un control de temperatura diaria a todos los, a todos los colaboradores y les proporcionamos todos los equipos de seguridad para su protección personal y también para la protección de nuestros clientes. Nuestros consumidores ya vienen a nuestros centros con una seguridad muy alta, pues realizan su compra con precaución, con normalidad, pero con la seguridad de que están protegidos. Nuestros centros comerciales reúnen una serie de condiciones favorables también para la seguridad, son espacios amplios, con techos altos. Eh, contamos con personal de seguridad que puede garantizar eh, los controles de aforo y las distancias de, las distancias de seguridad. Y pedir a, a la Junta que, que nos escuche, que entienda nuestras peticiones, que entendemos que son eh, perfectamente lícitas y razonables. Bueno, está, hemos empezado por uno de los sectores también eh, que está claro que este es el momento. El, el, el sector de los juguetes, como estaban viendo de cómo va, se va a afrontar estas Navidades, a ver si los Reyes Magos y Papá Noel van a poder ir a hacer sus compras y van a poder entrar en las casas, lo veremos, pero vamos a ponernos un poco serios porque saludamos ahora mismo a Paco de la Fuente, de Gimnasio CDO. Muy buenas Paco, Hola, buenas tardes. situación compleja ¿no? Muy compleja, muy complicada por todo lo que venimos arrastrando por todo lo que hemos pasado y por lo que nos viene, la incertidumbre quizás sea lo peor que, que nos pueda pasar ¿Cómo están los ánimos? Bueno, los ánimos están un poco, un poco bajos en cuanto a moral, muy fuertes en cuanto al futuro próximo que nos pueda, que nos pueda venir. Eh, realmente, llevamos eh, eh, 140 días, 130 días cerrados. Cuando hemos podido abrir, hemos abierto con muchas restricciones, con aforos del 50%, eh, no hemos podido realizar la actividad con normalidad, esto ha generado, lógicamente, una bajada muy importante del... Entre, dependiendo del centro deportivo entre el 40 y el 60% de bajada de abonados una bajada del 50% en, en, en facturación y bueno quizás cuando habíamos, estábamos empezando a conseguir eh, esa de confianza en, en los abonados, en los usuarios eh, pues viene este otro parón, este parón, nos volvemos a parar, nos a empezar y cuando empezamos ya el 22 de junio no empezábamos de cero Estábamos muy por debajo de cero, tenemos que volver a ganarnos la confianza, romper ese hielo, ese miedo que, que todos tenemos al contagio, demostrar a los usuarios que somos espacios seguros, que evidentemente el, el riesgo cero no existe, pero sí es cierto que, que los centros deportivos creo que hemos sido muy respetuosos, muy responsables y quizás hasta modélicos en cuanto a, a todas las restricciones, a tomar todas las medidas que se nos han ido indicando hoy desde, la, desde las Administraciones de Sanidad. Bueno, otro de los sectores que también ha sido de los grandes damnificados en este momento es el sector de la hostelería, María José Hernández, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno María José, hoy ha sido un día importante, este 24 de noviembre la hostelería ha salido a la calle y de qué manera, de una manera masiva, no sé si tiene usted los datos exactos de lo que eh, ha sido esa... ...esa manifestación. Sí, bueno, para nosotros en primer lugar... ...ha sido un éxito ¿no? de convocatoria... ...se habla de alrededor de unas 5.000 personas... Eh, ...lo que era una manifestación en apoyo a la hostelería... ...al final se ha convertido en una manifestación de apoyo... ...a todos los sectores que están afectados ¿no? por, por esta situación... Y bueno, seguimos peleando y, y seguimos preparando la siguiente, que la vamos a hacer eh, aquí en Valladolid, a nivel de toda Castilla y León también. Hemos recibido hoy en la redacción una nota de prensa de la hostelería, de una reunión que ustedes han mantenido con la Junta de Castilla y León, ¿no? haciendo uh -huh. una serie de planteamientos. En la nota de prensa lo que se puede ver es que eh, se va a estudiar exactamente qué ayudas son las que se tienen que hacer de forma particular. Parece en la nota de prensa que puede haber una especie de consenso, no sé si está usted de acuerdo. Bueno, nosotros tuvimos la reunión ayer, acudimos los nueve presidentes de, de, de, las, de las provincias ¿no? de Castilla y León. Eh, nosotros eh, íbamos bastante esperanzados y con unas expectativas buenas pensando que íbamos a salir de esa reunión con una hoja de ruta ya marcada para la hostelería, con un plan de, de, de rescate, con unas medidas económicas que se necesitan ya y sobre todo con con la, la fecha de la apertura y de cómo se iba a realizar la posible escalada, ¿no? desescalada sí. de, de los negocios de una manera viable. Entonces, y.. Iba a la reunión a ver, a, a que les plantearan claro. cuál eran la solución. Efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, pues hemos salido sin saber las fechas, tampoco tenemos las ayudas porque a, a fecha de hoy... Solamente el 10% del sector ha podido estar, acogerse a esas ayudas porque quedaron excluidos tanto los bares como los restaurantes de más de 5 trabajadores, con lo cual ha quedado todo el sector fuera. Y nosotros ahora, bueno, ellos nos han pedido que hagamos otro plan, que se le pasemos. Eh, nosotros presentamos el 17 de octubre con la Confederación Regional de Australia y Turismo, ya les presentamos el plan que nosotros creíamos que podía ayudarles a, a hacer ese reparto de ayudas. Si bien es verdad que les pedimos ayuda tanto con los alquileres como con las hipotecas de, y como con el IBI, entonces bueno, nos han dicho que ahí les presentemos nosotros lo que pensamos que se puede necesitar. ¿no? Vamos también a saludar a Ángel Mingo Muy buenas Ángel Hola Eduardo, buenas tardes Secretario General de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución en Castilla y León Bueno, sí. está claro que se está hablando de la hostelería Pero de una de una manera eh, igual, ¿no? Eh, será también de, de su sector Bueno, <coughs> perdón eh, Nuestro sector, la verdad es que lo primero que, que hemos preguntado Y seguimos preguntando a la gente. ¿Se junta, acuerdan de nosotros? Sí, no, no, es que se acuerden Es decirle, vamos a ver eh, ¿Por qué han puesto el foco en nuestro sector? Si el resto del comercio está abierto, ¿por qué nosotros, que tenemos más superficie, más medidas de seguridad, vigilantes para la foro, etcétera, etcétera? ¿Cuál es, el, cuál es la razón por la que han decretado ustedes el cierre? No hemos tenido respuesta ni... ¿Han insistido? Ni, sí, hemos insistido por escrito, videoconferencia y hasta la la reunión ayer presencial eh, y la verdad es que no hemos tenido ninguna, ninguna respuesta, ninguna solución medidas eh, menos restrictivas, porque claro, el cierre total del establecimiento nos parece una auténtica locura, es una locura total que no tiene, insisto ninguna justificación no puede tener ni justificación sanitaria ni justificación de ningún otro tipo porque no lo hay, teniendo en cuenta que el que los datos que tienen Sanidad, el comercio en general, tiene una tasa de contagio del 0,8% en nuestros establecimientos, no se ha detectado durante toda la pandemia ningún foco, que puedes decir, eh, ha surgido un foco en Carrefour o en el corte inglés o tal, ninguno. Entonces, eh, en la reunión de ayer, lo que hemos solicitado a la Junta, que por favor, que de cara a la campaña de Navidad, que supone el 30% de la facturación de todo el año, digo bien, el 30%, tenemos el Black Friday a la vuelta de la esquina, el viernes que viene, el fin de semana que viene, y dentro de la campaña de Navidad, el Black Friday es el fin de semana estrella, que concentran... Es que ya no va a ser. No lo sabemos, ese es, la... ese es el dilema, la ah. incertidumbre, como ha dicho María José, ...han vuelto a tomar nota de nuestras medidas... ...que hemos propuesto por escrito... ...y estamos abiertos... ...a cualquier medida que nos digan... adopten ustedes esta medida... Tal, ...cualquier cosa... ...que no suponga el cierre total... ...porque, porque tenemos aparte del empleo... Que ...de nuestros 8.800 empleados directos... ...que muchos de ellos están en ERTE... ...luego la, la campaña de Navidad... ...la hemos tenido que cortar... ...los refuerzos de mil o mil y pico personas que claro. se suelen contratar en, para la campaña de Navidad, pues ha quedado detenida, precisamente por la incertidumbre. Es decir, pueden ustedes abrir el día tal, a partir de día cual, entonces te puedes organizar. El problema es que tampoco se sabe si una semana después eh, se, volverá, exacto, se estamos, volverá a cerrar. Entonces... Claro, eh, primero las medidas no nos parecen de recibo, con, dicho que sea con todos los respetos. Y segundo, pues la incertidumbre nos está haciendo polvo. Vale la expresión. Vamos también a saludar a Juan Méndez Díez. muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Buenas, Director de Comunicación y Marketing Digital, Madison. Uno de los sectores que a lo mejor ahora mismo se está mirando de reojo que, eh, o que se le ha obviado, ¿no?, es eh, el de los eventos. Los eventos también son una parte importante y con los sectores que están ahora mismo dentro de las medidas restrictivas ustedes se han visto abocados prácticamente a no trabajar o a trabajar lo mínimo posible, ¿no? Bueno, en nuestro caso, lo que hemos hecho, eh, en lugar de pararnos y decir, pues, lo que hemos hecho es reinventarnos, ¿no? al final, eh, yo siempre, nosotros tenemos un lema ¿no? que, que, además, siempre nos vino, eh, después de un gran evento que hicimos, un alto cargo político de este país, se acercó y nos dijo, oye, yo envidio vuestro trabajo porque os dedicáis a hacer feliz a la gente. ¿no? Nosotros vivimos de la experiencia. Entonces, esa experiencia lo que estamos haciendo es trasladarla del formato eh, eh, físico al formato virtual. Siempre tiene que haber un componente híbrido, ¿no? porque al final de lo que tratamos es de que esa experiencia que vive el usuario, que vive nuestros clientes, pues ya no puede ser a grandes masas, sino que es una experiencia más individual. Entonces nosotros lo que hemos hecho es reconvertirnos. Ya desde Madison llevamos trabajando bastantes años en lo que es la digitalización de toda la compañía. Hay prueba de ello, por ejemplo, que en nuestra línea de, marketing, de telemarketing, de contact center, cuando arrancó toda la pandemia del confinamiento, en tiempo récord tuvimos al 99% de las personas trabajando de forma digital en un sector tan específico como es el telemarketing, ¿no? que es muy físico. Entonces, bajo ese concepto y ese paraguas de la digitalización, hemos hecho todo tipo de eventos durante, durante el confinamiento y vamos caminando ese evento híbrido y ese fomento de la experiencia. ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado un producto que se llama Mad Cooking, que es una masterclass, con un chef muy conocido, en este caso el chef Peña, por ejemplo, lo ah, que hicimos. Claro. Entonces, lo que, lo que hemos hecho es, a través de esta iniciativa, con una serie de clientes, dedicarles esa masterclass que viven en su casa una experiencia virtual, pero física, ¿no? porque la estás viviendo también en casa. Será uno de los temas que también podemos tratar aquí, pero claro, cómo se reinventa un bar, eh, un restaurante, cómo se reinventa un, unas instalaciones como el CDO teniendo en cuenta que no se, puede, no se puede ir. Vamos ahora enseguida con nuestra compañera Marta, pero eh, solamente con un sí o un no. Eh, en, entre los cuatro, ¿creemos que estas medidas han ayudado a frenar la expansión del COVID-19, Paco? Por lo escuchado ayer, no. No. Claramente no. ¿No? Absolutamente no. No. Bueno, vamos a, a ir a comentar datos, datos como los que nos trae nuestra compañera Marta Salas. Marta, adelante. Bueno Edu, pues estabais diciendo un poco estas medidas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León aquí. Entonces, estas ya se sabe que son las medidas, algunas de las más duras que se han tomado en toda España. Entonces, ¿qué criterios las rigen? Porque además tenemos los peores datos en gestión de la pandemia aquí en Castilla y León. Vamos a hablar de datos. Como decíamos, el Ministerio de Sanidad atribuye un 0,8% de los contagios al comercio. En cuanto al, al sector hotelero, se le atribuye el 3,2% de los contagios y un 0,28% de estos contagios, además, proceden de las actividades deportivas. Estos son los datos, Edu. Ya vosotros tendréis que opinar sobre ellos. Bueno, eh, está claro que con los datos que estamos eh, escuchando, que se valora de lo que, lo que viene siendo, vamos a, también a escuchar más testimonios. Testimonios como los que tenemos a continuación. Eh, sí que se pensó que era para 15 días o algo así, luego ya todo se fue complicando mucho más y ya, bueno, pues se alargó todo lo que, lo que vino. Pero fíjate que al principio nos parecía el cerrar 15 días era una catástrofe, ya no sabíamos casi ni cómo actuar y tal. Luego, cuando se pudo abrir, como se abrió con unas eh, mínimas restricciones, la verdad que se trabajó muy bien también, primero por las ganas que tenía el personal de volver al trabajo y sobre todo de la clientela Y luego ya con la restricción de las 10 de la noche, esa, pues bueno, fue, fue el momento en el que ya tuvimos que empezar a meter a, otra vez a la plantilla alerte, porque eh, hasta entonces incluso habíamos contratado gente, porque nuestros locales tienen muchas terrazas y es como una época fuerte, al volver del primer confinamiento no teníamos a tanta plantilla, tuvimos que incluso contratar, pero ahora ya luego nos tocó en algunos casos despedir y en otros eh, ERTE porque las cenas a las 10 las hemos perdido. O dicen que, que no tenemos la culpa de nada, pero nos cierran, entonces hay una incongruencia y un poco eh, grande. El empresario obviamente está muy perjudicado, pero las plantillas y nuestros empleados están muy perjudicados. Hay gente que vive al día que con esto de los ertes es una incertidumbre total saber cuándo van a cobrar. Ya no es ni cuánto ni cómo el saber cuándo. Volver y si suben los o no vuelven a cerrar. Queremos que, que el Gobierno de alguna manera asegure que la apertura sea segura y que haya unas restricciones o unas medidas que todo el mundo cumpla, que todo el mundo las acepte y que con ellas se tire para adelante. Ángel Mingo nos hablaba hace un instante de lo que supone la campaña de Navidad para muchos negocios, que es el 30%, pero es que también en Valladolid, para la hostelería, por ejemplo, el porcentaje que ha supuesto, eh, por un lado, las fiestas de la ciudad, por otro lado, el periodo que han estado cerrados, ha sido notorio. Vamos con ello. Marta, cuéntanos más datos. Pues sí, Edu, sabemos que el cierre de la hostelería ha perjudicado a muchísima gente y por ello vamos a ver cuáles han sido las consecuencias de este cierre, que ya les adelanto que han sido muchas. Cierres de la hostelería durante el año han cerrado el 15% de los negocios y si las restricciones continúan como se prevé, a final de año cerrarán entre el 20% y el 22% de todos los negocios de este sector. Además, en cuanto a la pérdida de facturación en ferias y en Semana Santa han perdido hasta el 60% de la facturación del año. Hablamos ahora sobre todo también de la Navidad que ya se acerca y es que la campaña de Navidad supone un 30% de la facturación anual de este sector de la hostelería. Si también se pierde esta campaña, entonces el sector habría perdido en 2020 el 90%, el 90% perdón, de su facturación anual. Hablamos también de los ERTE, es un tema muy concurrido en, esta, en la hostelería. En la desescalada, el sector pudo sacar del ERTE al 80% de los trabajadores, pero ahora mismo, en la actualidad, en el punto en el que nos encontramos, todos los trabajadores están en ERTE debido al cierre, como decimos, de este sector, Edu. Muchas gracias, Marta. Crítica la situación, ya lo ves. ...crítica, crítica, y decía... Con consecuencia de ello, claro. las imágenes que podemos ver a continuación, la manifestación... Claro, ¿no? el tema cada vez es más grave, más crítico... ...y a partir de ahora vamos a empezar a ver escenas dramáticas... ¿eh? ...con las familias y con los negocios, es que estamos hablando... ...que todo, todas esas cifras que habéis puesto es un 90% del volumen de trabajo... ...¿qué puedes hacer?, ¿qué pérdidas?, ¿cómo cuantificar todo esto?... No podemos cuantificarlo. ¿Cuál no? era el sentir de la calle? El sentir en mañana. la calle, bueno. Eh, Vamos a ver las imágenes, compañeros, ahí está. La gente realmente lo que lo que quiere es trabajar. Y era y era lo que, lo que la gente gritaba, ¿no? Queremos trabajar. El sentir de la gente en la calle es saber que puedan abrir los negocios y que puedan empezar a funcionar. Estábamos escuchando eh, exactamente los datos que nos que estábamos, que estábamos dando. Eh, ...que, claro... La única situación en la que esto puede remediarse es a través de las ayudas, ¿no? Claro, nosotros por eso insistimos a las administraciones, han pasado ya ocho meses, eh, necesitamos unas ayudas inmediatas, ¿no? eh, un plan de rescate efectivo, pero ya, es que, lo, lo repito, ¿no? por activa y por pasiva, los ICOs estuvieron muy bien en su momento, porque eran unos créditos para, para tres meses, pensábamos que era un periodo cortito, ...para aguantar las empresas, pero esto se va alargando... ...el cierre es total y la solución no pasa por tener otro crédito... ...sino por tener unas ayudas directas, fondo perdido... ...y sobre todo también no pagar ningún tipo de impuestos. ¿no? Esta manifestación no solamente ha sido de la hostelería... ...sino de todos los sectores en general. ¿Qué soluciones son las que ustedes ven eh, viables... ...para que la situación que se nos ha planteado en 2020... ...no acabe prácticamente con la mitad de, lo, de, de los sectores? Bueno, en nuestro caso, yo espero que nuestras empresas, que afortunadamente pues son de ámbito nacional, pues en unos sitios en unos sitios, pues no solo los que aguanten, sino que funcionan con, con más o menos normalidad. Ya no te digo Madrid, que es el paradigma de, de la libertad de comercio. Madrid no ha cerrado ni un solo día. Entonces, aquí en Castilla y León, de todo el calendario... Eh, laboral, hemos, cer hemos tenido que cerrar un día de cada tres y vamos hasta cuando dura esta, entonces como comprenderás aunque seamos empresas nacionales pues lógicamente las cuentas de resultados se, eh, se, se ponen encima de la mesa y nuestros, la, la, el, nuestro personal nuestros directivos eh, de empresas, es que por mucho por mucho que hayan Tratado de ponerse a disposición, que lo seguimos estando, de la Junta y de nuestras autoridades para echar una mano en lo que sea, en lo que sea mmm, factible, viable, que se vea un resultado directo, sí. no decir vamos a cerrar porque no lo sé, por pues si acaso… No lo... Claro, es que es claro, jugar, estamos, ¿eh? estamos en esta circunstancia. Esta es la circunstancia. Sí. Hay datos que en toda España que se están tomando de diferentes medidas en diferentes comunidades y los resultados son muy... Eh, está claro que los datos que tenemos en Castilla y León no están ayudando a, a que esta situación... ...se mantenga, ¿verdad Paco? Eh, en nuestro sector en concreto... ...solamente ha habido tres comunidades autónomas... ...que, que han cerrado las instalaciones deportivas... ...lo cual es bastante, bastante significativo... Eh, ...yo creo que hay dos preguntas que son fundamentales... ...que nos hacemos todos ahora... Eh, ...¿cuándo vamos a poder reabrir nuestras instalaciones... ...y cómo las vamos a poder reabrir... ...porque las restricciones van a seguir ahí... ...eso está claro... ...y luego el nivel de ayudas... ...¿cuándo? ¿cuánto? ...y porque ayer desde luego... ...la reunión que más tuvimos eh, a última hora con... Con la Junta de Castilla-León, eh, desde mi punto de vista, pues no fue, nada clora, no fue nada aclaratoria, no fue nada motivante, no fue positiva, es decir, salí con quizás con más dudas de las que con las que llevaba. ...no se nos aportaron ningún argumento claro ni científico... ...para cerrar nuestras instalaciones... ...habéis visto esos datos, el 0,28% de los contagios... ...se producen en instalaciones deportivas... Eh, ...yo puedo hablar de la, de la nuestra en concreto... ...pero creo que todos, eh, todos en general, todos los sectores... ...estamos muy sensibilizados... ...y es evidente que ante una pandemia como esta... Eh, ...las soluciones son muy difíciles y son muy complicadas pero también ha he hecho en falta eh, conocimiento de los diferentes sectores sobre los que tomas medidas, en nuestro caso yo ya salí con la conclusión de que con nuestro sector las personas que estaban allí, que nos han cerrado, creo que nos desconocen, creo que no, no entienden cómo funcionamos y eso pues eh, es falta de diálogo, falta de comunicación, en fin, falta de sensibilidad. Juan, ¿en qué creemos que eh, se han basado para tomar este tipo de decisiones? Yo tampoco lo tengo muy claro y, y lo que dice Paco, tampoco hay un dato muy mm, ta, eh, tangible ¿no? que te demuestre que si cierras un club claro. no se, se reducen los contagios. Yo creo que hace falta estabilidad legislativa ¿no? y, que, y que haya una continuidad eh, en esa norma, ¿no? porque nosotros por ejemplo nos encontramos en la organización de eventos, que a mí si me cambian la norma un día antes del evento me hacen polvo, lógicamente, claro. imagínate el para el Tour de Valladolid, sí, sí. Yo lo podría haber hecho, pero con el riesgo de que el día antes de empezar, como fue el caso, cambien la normativa y e impidan el evento con la instalación montada en la Plaza Mayor. O te puedo poner el ejemplo que ha habido este fin de semana del derby de rugby, que el jueves era 800 personas y el viernes invitan a que sea puerta cerrada. Yo creo que esa inestabilidad también genera mucha, mucha inestabilidad. Claro, eh, al principio, cuando llegó en marzo, Parecía que es que todos nos estábamos viendo una situación y había que tener paciencia, una situación que desconocida para todos. Ahora ya llevamos unos cuantos meses y no sé si tienen la sensación, eh, cada uno de los contertulios, de, de que son vaivenes lo que está, lo, lo que está viendo de Hoy por este lado, mañana por este, o tienen la sensación de que, aunque no estemos de acuerdo con la hoja de ruta, la hoja de ruta es clara. Nosotros, no, por ejemplo, perdón. perdón. Sí. En primer lugar, no sabemos cuál es la hoja de ruta. O sea, no, creo que no existe. Solo que estamos al albur de los datos, de los contagios y, sobre todo, que, porque, porque hay tanta diferencia en las medidas de unas comunidades a otras. Se ve efectivo que, que Castilla y León, que tiene las medidas más restrictivas de Europa, ¿eh? ten en cuenta que en, en Europa el comercio no se ha cerrado, nada más que... ...a lo mejor en durante el primer tiempo de la pandemia... Sí, sí. ...unos pocos días y en lugares muy determinados... ...entonces no sabemos qué hoja de ruta... ...porque claro, si estamos a decir... ...suben los contagios dos décimas... ...seguimos cerrados hasta, hasta que bajen dos décimas... ...claro, si a lo, claro, mejor, o sea, si no, a lo mejor fuera un no, poco no más ser, claro, claro más claro todo... ...cómo está estructurado... ...lo aceptaríamos de otra manera, ¿no? Vamos y a seguir y escuchando... Cada, ...perdón, y cada autonomía... Eh, va, va por su lado Entonces, muy difícil, eh, es? Claro, es muy difícil 17 comunidades es complicado eh, claro. es complicado entender eh, si aquí en nuestra comunidad se está haciendo de todo bien vamos con más testimonios desde que empezó la, la situación de pandemia y del primer cierre eh, hemos ampliado eh, un protocolo diferente con el tema del COVID adaptando los eventos pues, a la normativa vigente en ese momento, eh, restricción de aforos, restricción de seguridad, eh, mantener las distancias sociales. Seguimos enfrentándonos a una situación complicada pero nos hemos adaptado a nivel digital con, el, con eventos híbridos, con eventos digitales, con experiencias virtuales diferentes que, han, que nos han fortalecido y seguimos dando un, un valor o una experiencia diferente a los clientes o en los productos propios que ofertamos. Madison. Desde Madison ya llevamos trabajando esta parte digital y tecnológica asociada a los eventos, al marketing y a la comunicación. Era un proceso gradual, pero que esto nos ha servido para ir muchísimo más rápido y avanzar más rápido. Creo que es algo que se va a quedar y que todas las empresas tenemos que adaptarnos a esta era digital y que tenemos que abrazarlo y hacernos amigos de, de, las nueva, de la nueva normalidad. En la situación actual que vivimos es muy importante la ayuda público privada para llevar a cabo eh, la parte de eventos y la parte de seguir potenciando la, el, la, el, los eventos culturales y los eventos deportivos es una alianza que, te, que tiene que trabajarse durante estos meses y que bueno pues hay que ir evolucionando nosotros en la parte de los eventos que estaremos desarrollados sí que nos hemos sentido arropados con determinadas instituciones para adaptarnos a la nueva, a la nueva situación. El cierre siempre afecta negativamente, es obvio. Eh, en esta ocasión es la segunda vez, eh, todos lo vivimos en el mes de marzo, pero nosotros especialmente, porque fue un sector que nos cerraron muy pronto y nos dejaron abrir muy tarde, prácticamente los últimos. Después de seis meses muy duros, eh, cinco meses, no ha llegado a seis, de intentar eh, volver a, a recuperar una pequeña normalidad, eh, aplicando muchísimas medidas de seguridad, de higiene, de protección, eh, infinidad de protocolos nuevos, eh, a pesar de todo, nos han vuelto a cerrar. Estamos luchando porque lo reconsideren, porque creemos que es un sector que lo que aporta es salud. No estábamos preparados precisamente porque creíamos que con todas las medidas que estábamos poniendo en marcha, eh, que todas ellas nos venían obligadas y todas eran para aportar un plus de seguridad a, a los usuarios. El otro cierre fue mucho más largo, esperemos que este dure mucho menos, por favor. Eh, y entonces, claro, el golpe fue bastante brutal para intentar volver a empezar, porque prácticamente fue un nuevo comienzo para nosotros. Fue empezar con un número de socios muchísimo menor. Eh, estudios del sector a nivel nacional hablan de una bajada en el 50% de, del número de socios. Pues imagínate una empresa como esta, donde tenemos 120 trabajadores, eh, muchísimos socios, claro, si eso te reduce muchísimo, al final las cuentas no, no salen. Hemos escuchado en la prensa, se ha hablado de que se iba a hacer un plan de choque para, para los sectores afectados, pero hoy por hoy eh, desconocemos que exista o que se vaya a poner en marcha cualquier tipo de ayuda. El canal de comunicación con nosotros ha sido básicamente la prensa y el bocil. Eh, no ha habido ningún, eh, ninguna comunicación con el sector directamente. Eh, es una de nuestras peticiones también. Una de sus peticiones, pero fíjense ustedes en los datos. Marta, cuéntanos. Sí, Eduardo, pues los datos hablan por sí solos. Veíamos el CDO que está cerrado y como él, todas las instalaciones deportivas de Castilla y León. Estas han sido las consecuencias. Cada centro fitness tendrá un 53% menos de facturación con respecto al año 2019, suponiendo unas pérdidas totales para este sector de 1.246 millones de euros. Además, un 44% de estos centros se verán abocados al cierre si esta situación actual se prolonga durante los próximos seis meses. Vamos a hablar también de otro dato que es sobre recuperación y es que un 56% de estos centros consideran que se recuperarán los niveles de facturación del año 2019 entre el trimestre de julio a septiembre de 2021 y a finales de 2022. Edu, queda bastante todavía para esto. Madre mía, sí, sí, menudos, menudos sí. datos. Bueno, eh, nosotros ya prácticamente nos hemos quedado sin tiempos, pero sí que nos gustaría escuchar una conclusión de cada uno. Paco. Bueno, la conclusión de nuestro sector y de la personal es que la Junta tienen que saber que estamos para colaborar, para aportar todo lo que podemos, para generar seguridad y confianza en nuestros clientes, que nos escuchen. María lo ha dicho antes, esos canales de diálogo tienen que existir, ayudarnos mutuamente y, si me lo permites, pues volver a reconocer la labor de, de todos los sanitarios que están en primera fila, porque esta segunda ola estoy convencido de que les está afectando mucho más que la primera, por la sobrecarga que llevan y porque además lo conozco de, de muy primera mano. María José. Nada, prácticamente lo mismo, simplemente pedir a las administraciones que nos escuchen... ...que nos den soluciones de manera inmediata y que no podemos aguantar más. La hostelería ahora mismo está en una situación agonizante. Ángel. Sí, bueno, yo aprovechando la oportunidad que nos dais y por las fechas que están... ...yo pediría a la Junta, como ya hemos pedido, que de cara a la campaña de Navidad... ...que para nosotros comienza el próximo viernes... De alguna manera, alguna manera tiene que haber para que se relajen las medidas en el sentido de que cualquier limitación que no suponga el cierre total del establecimiento va a ser aceptada como un primer paso. Pero por favor que no nos cierren la campaña de Navidad porque es absolutamente tremendo e injustificado por nos vamos desde todo punto de vista. Juan. Yo me voy a quedar con un mensaje de optimismo y de esperanza y que pronto pase todo o nos dejen que pase todo, que podamos disfrutar de, de hacer deporte en los centros deportivos, de los bares, de los centros comerciales y que nosotros podamos seguir desarrollando eventos de forma experiencial y de forma presencial y de camino pues, nos seguiremos reinventando. Nos quedamos con esas palabras, por supuesto que sí, que es lo que queremos todos, que pronto termine esta situación y lo que más se ha escuchado en la manifestación que se veía en las calles de Valladolid, que dejen trabajar cada uno de los sectores, lo que más desea es poder seguir desarrollando su actividad. Seguro supuesto. en Valladolid Dialoga no han escuchado soluciones, pero sí han escuchado la situación de nuestra ciudad a 24 de noviembre de 2020. Buenas tardes. otro